Saludos, soy Israel Bander y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo solucionar este problemilla que cuando abrimos damos clic en el motor de búsqueda, nos abre este motor de búsqueda ruso, este es un virus que no, se nos ha implantado en el ordenador y queremos quitarlo de ahí Entonces, eh, algo que se me pasaba en el video, eh, esto lo estoy haciendo después de enterarme algo en el video, que se me pasó, ya estaba editándolo para subirlo a youtube pero se me pasaba algo yo hice el vídeo esto para cuando vean el vídeo ahora se enteren de a qué hago referencia cuando yo hice el vídeo ahora les mostré cómo hacerlo cómo eliminar el virus pero lo hice desde eh, desde esta ubicación porque el motor de búsqueda está en esta ubicación cierto está en la, está en la barra de tareas entonces yo fui y les mostré cómo eliminarlo allá de los archivos que, está, que son de barra de tarea. Pero no me olvidé decirles que si el acceso directo de Google está en el escritorio, entonces eliminen simplemente el acceso directo que está en el escritorio y listo. Entonces pasen a ver el video para que entiendan esto que les estoy mostrando. Perdonen ahí la intervención y chao. Pero antes de ello les voy a mostrar algo. Si nos vamos aquí a esta opción y buscamos a Google acá, miren que va a abrir la apariencia de Google normal, o sea que el problema está en que nos han suplantado el acceso directo de, de la barra de tareas, aunque podemos quitar los clic derechos, desanclar de aquí y poner, pero nos va a quedar igual en el ordenador el servidor y no lo queremos dejar entonces vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es que yo ya como sabemos que está y está confirmado de que está allí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos a panel de control vamos a buscar panel de control vamos a buscar la opción que dice aquí vamos a poner opciones de carpeta y vamos a buscar vamos a darle clic en esta opción que dice opciones de explorador bueno igual vamos a darle clic en la opción ver luego vamos a dar clic en ustedes lo van a tener aquí eh, no mostrar yo lo, lo pongo aquí en mostrar archivo y carpetas y unidades ocultos, damos clic en aplicar, luego aceptar y listo, una vez hecho ello, vamos a abrir esta carpeta, nos vamos a ir a equipo, disco local, donde tengamos nuestro sistema operativo instalado, luego una vez hecho ello, vamos a buscar la opción que tiene por nombre usuarios luego de que nos hayamos ido a usuario vamos a, a escoger el nombre con el cual eh, le hayamos puesto a nuestro ordenador, el que tenga designado, en mi caso es Irma y luego una vez hecho ello vamos a irnos a, a esta opción que no les va a aparecer si no ponen la opción que les mostré ahora de carpeta y unidades oculto también lo pueden hacer de estas opciones de aquí pueden darle en vista y aquí en vista palomean esta opción y miren que sale aquí listo no es más sencillo pero quería mostrárselos por allá para que sea más efectivo y no se vayan a equivocar bueno una vez hecho ello una vez que tengamos esta opción aquí habilitada vamos a darle clic allí luego clic en esta opción miren Entonces vamos a buscar la opción que tiene por nombre microsoft vamos a darle clic aquí en microsoft y luego una vez hecho ello vamos a buscar la opción que tenga por nombre internet Explore. vamos a darle clic allí una vez hecho ello vamos a darle clic en esta opción kit launch y una vez que le hayamos dado allí vamos a darle en esta única carpeta que nos sale aquí vamos a darle clic allí Y una vez que le hayamos clic allí vamos a darle clic en esta opción de aquí y aquí tenemos el problemita mírenlo aquí entonces si yo doy clic en este motor de búsqueda, desde acá, miren que me va a abrir la apariencia de Google normal, ¿cierto? Si le doy aquí en la barra de tareas, miren que me va a salir el motor de búsqueda ruso, el virus, pues. Y si le doy aquí en Google, en este de aquí, en el que acabamos de encontrar, nos va a salir esto mismo, el motor de búsqueda ruso. Eso quiere decir que lo que hayamos anclado en la barra de tareas es esto mismo. Miren que todo lo que tengo aquí. En barra de tarea me sale aquí, miren, explore está allí, Google, bueno, los archivos de Adobe están ahí, listo. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Podemos eliminar directamente este acceso directo, pero para irnos a eliminar esto de raíz, para explorar un poco más allá a fondo, podemos dar clic derecho, abrir ubicación de archivo. Y si vamos a dar, vamos a hacer doble clic aquí, vamos a ver qué pasa. Eh, se supone que este es el, el origen de, de este, ¿cierto? Vamos a dar doble clic. Miren que no sale limpio. Entonces, es mentira. No es el origen. El origen de, de, de este no es este que está aquí. O sea, que este está limpio. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic atrás. Y lo que pasa es que el, el virus se ha implantado en este acceso directo. Y nos está haciendo creer que hay un origen. Entonces, lo único que vamos a hacer para solucionar este problema es eliminar este una vez hecho ello vamos a dar, dar clic aquí y miren que nos sale que eh, no se puede abrir porque como ya no existe vamos a darle clic en sí y se ha quitado todo. automáticamente ya tenemos esto limpio entonces para poner nuestro motor de búsqueda nuevamente allí aquí vamos a dar clic derecho aquí anclar a barra de tareas vamos a buscar aquí miren aquí lo tenemos ya entonces si le doy clic aquí miren cómo nos va a salir ya limpio nuestro motor de búsqueda y sin ningún conveniente te vamos a vaciar esto para que ese virus se vaya y ya quedó limpio todo ya quedó el virus quedó eliminado eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido no olviden compartir el contenido en sus redes sociales para que otras personas se beneficien del video y no olvides activar la campanita y compartir esto también en Facebook. Eh, eso ha sido todo por hoy. Y si tienen otro problema, me lo pueden solicitar en la descripción de este tutorial. Hasta la próxima. Chao.